as uh, so a user group. Hello, we are uh, Wikimedistas. To present uh, our own experience of the reading Wikipedia in the classroom. As you can see on, on, on the slide, Uh, there are three flags. These are the three communities that jumped and took the challenge to learn uh, how Wikipedia can be read in the classroom, how uh, teachers can work with it and put it up front in the classroom. And this idea came from the foundation. They opened the pilot and with the team, we, we talked one day and decided, hey, this is for us and we jumped in. And we learned a lot from this project, so much so that we saw a great potential in it. And then we asked for a project grant to uh, develop the idea further to, we noticed that the material needed uh, adaptations uh, that we could provide. And we also believed in, in inclusion, that we should include languages as well. And then we decided it was a good idea, and everyone agreed with us. And happily, they gave us the the, the get go, and we got uh, the, the project going. Next, uh, next slide, please. As you can see, uh, we had some some uh, graphic design adapted, as you can see on the left. There is a there is a Senora de Pollera, traditional Braid. and we thought that by using a close uh, in images of are close to the people, uh, to who we are, then we were going to get more people on board. And on the right, you can see the other adaptations in the screen and we have uh, we want to show we want to portray three teachers today uh, which are uh, Elias Hata Elias Hata is a programmador and a programmer and a linguist in the um, Aymara language he helped us develop the Aymara version of the of the reading Wikipedia in the reading Wikipedia and we worked we worked along him not only to and how teachers can actually use this material in class and boost the imara wikipedia. And then we worked with uh, Nair Gutierrez, uh, which is also an educator. He is a Quechua speaking, he's bilingual, certified violin, uh, bilingual, and he helped us also. He uh, brought a different point of view about education in another language. It's not just translating, we also have to adapt the point of view and what's interesting from that language, how they That use different vocabulary, and then there is airline IRAU, who did exactly the same for Guarani. We got lucky to help these people work with us and to incorporate those suggestions in in the in the document. This can be found under the reading Wikipedia uh, uh, category in comments. Now, please, Olga, continue with our experience in Spanish. Hi everyone, and gracias por la oportunidad de hablar en español y que puedan escucharme todos. Uh. puntos que resaltan y que creemos que puede servirle a otras comunidades cuando desarrollen un proyecto o como nosotros lo hemos hecho. Nosotros estamos muy orgullosos de los logros porque era eh, la primera vez que íbamos a hacer un proyecto de este tamaño, eh, así que vamos a continuar compartiéndoles algunos de estos logros. Eh, uno, uno de los desafíos fue escuchar a la comunidad. Los profesores habían solicitado material para sus estudiantes bilingües. Fue en este contexto que nosotros eh, invitamos a estas tres personas que no solo hablan estos idiomas, sino que son parte de las comunidades lingüísticas y que también están involucrados con las culturas. material multimedia y que eso podría ser mucho más efectivo eh, al momento de llegar y gracias a la, al aumento del uso de internet en nuestro país, también podría ser más efectivo para comunicar las bondades que tendría Wikipedia en la educación, de manera que pues hemos pensado en incorporar a personas que ya tenían una experiencia amplia en este campo, en nuestro país, de manera exitosa. Y es así que invitamos a eh, creadores de contenido en internet, en este caso un youtuber relacionado con educación. Eh, él tenía ya un proyecto llamado Según Yo, donde explicaba de manera coloquial muchos aspectos educativos y entonces realizamos en la primera versión una invitación para que pueda él explicar en sus palabras cómo podría ser útil Wikipedia. Y para esta versión del proyecto, pues, le invitamos a realizar eh, tres videos cortos de alrededor de cinco minutos, eh, donde él explica los, a, a, en un lenguaje igual súper dinámico y amigable cómo, qué es Wikipedia, cómo funciona Wikipedia y cómo editar en Wikipedia, que también, que eh, son un poco coincidentes con los tres módulos que tiene el programa Leamos Wikipedia y que, bueno, a nivel local los habíamos adaptado así. Entonces creemos que puede ser también un buen consejo para otras comunidades pues usar las habilidades de personas que ya tienen reconocimiento y que tienen alcance en otros espacios diferentes a las comunidades wiki o estrictamente académicas y pues también invitarles a estas personas a que se unan con su creatividad a nuestros proyectos. Otro, otro punto que fue valioso de implementar en nuestro programa fue que el, la, la gente que participó como estudiante... Sí. pues de forma muy natural lo aplicaron en sus aulas, aún cuando no, había, no nos lo habían comunicado, y fueron desarrollando otras habilidades y otras experiencias y aplicando este programa que estaba principalmente eh, pensado para desarrollar habilidades docentes para que ellos puedan eh, compartir eh, criterios para lectura crítica de Wikipedia en el aula. Entonces tuvimos por, alrededor de nueve profesores que, que se volvieron mentores con diferentes niveles de, de de continuidad. También invitamos a gente que hacía incidencia en contenidos culturales. Ahí también podemos ver a una de ellas, que está como Tatiana Suárez Ella es una persona que también genera contenido en internet, que también nos colaboró para hacer mucho más entretenido el, el programa y aprovechar la digitalización forzada que supuso la, implementación, la, la, la aparición de las restricciones por, eh, por la pandemia del COVID, ¿no? De hecho, la, la pandemia de COVID obligó a que nosotros reinventemos un poco el programa que se había pensado de manera presencial. Luego lo pasamos a virtual, luego volvimos a hacer un mix, que es algo que vamos a ver. Pero creemos que puede ser algo muy importante para otras comunidades que recuerden que eh, podemos mantener la continuidad del proyecto también, dándoles nuevas misiones a los voluntarios de acuerdo al, a sus intereses y de acuerdo a las capacidades que ellos van demostrando durante el desarrollo del proyecto. Algunos pasos extra que hemos planteado en esta parte del proyecto fue que por... un trabajo extra para llegar a algunos departamentos que están fuera del eje de las tres ciudades más pobladas en Bolivia, pero eso permitió que tengamos presencia desde el inicio en, al menos, eh, siempre mantuvimos por lo menos a ocho de los nueve departamentos con personas ahí, y eso ha permitido que puedan eh, las redes eh, wiki pues extenderse y te, que también tengamos ya contactos, perspectivas, y podamos oír las voces y las necesidades de las comunidades educativas eh, de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a las eh, características específicas de conexión en Internet, pero también ligado con el tipo de contenidos educativos que ellos trabajan. En Bolivia existe algo llamado la currícula regionalizada que permite que cada región y cada comunidad educativa vaya incluyendo algunos contenidos muy específicos que sean culturalmente compatibles eh, con los usos y costumbres que tienen estos lugares. Eh, para mantener esta diversidad, que entendemos que es algo muy importante, eh, previa a esta sesión hubo otra donde se hablaba mucho de decolonización, pues eh, creemos también que el incluir muchas voces de mucha diversidad, pues es una manera de decolonizar en nuestro país el oír voces en otros idiomas, el oír eh, críticas sobre cómo se construye el conocimiento, sobre... Eh, qué es el pensamiento dominante, cómo se puede tener una conversación más horizontal, pues nos han ayudado a tener muchas más ideas de aquí en adelante para este proyecto y para otros. unos datos de formación, sesiones de formación eran planificadas, muchos menos, pero los voluntarios animaron a dar más. Eh, 40 planes de clase para aplicar Wikipedia en el aula, 60 profes certificados, una nueva red de profes en Bolivia y unas horas de aprendizaje pues, que han sido invaluables. Los profes han sido muy entusiastas al, al crear sus planes de clase y al participar. Algunos eh, puntos que hemos desarrollado, Erlan ya lo mencionó al comienzo, ha sido una adecuación de la línea gráfica, también un lenguaje adecuado a los términos educativos del país. Eh, les decimos también a los que vayan a trabajar con este proyecto que no le teman al cambio. Este proyecto se había pensado inicialmente de manera presencial. Por la pandemia lo volvimos virtual. En, 21, en 2021 lo planteamos virtual por el éxito que había tenido pero ya en la puesta en marcha también vimos que la gente necesitaba otra vez verse, poder conversar en vivo y también hicimos una nueva adecuación presencial. Entonces creemos que siempre es importante para el planteamiento de nuestros proyectos que podamos ver un plan B y también que podamos eh, no, no asustarnos cuando las cosas no salen como esperamos, sino que podamos darle alguna respuesta creativa con la participación también de nuestras comunidades. Eh, el, creemos que el trabajo de traducción de los manuales que ha sido es solamente la semilla, un trabajo más grande que vamos a trabajar con estas comunidades lingüísticas y que vamos a pensar en cómo crear más espacios para los idiomas en Bolivia, que son, los oficiales son más de 30. Eh, creo que Erra nos puede hablar un poquito más sobre qué más. Vamos a hacer nuestros siguientes pasos ya para cerrar esta sesión. Otros profesores para que se unan al cohort del Tioti que va a dar el equipo de Wikimedia en Educación queremos crear el concepto de wiki escuela, que ya vi que lo están en algunos países, en Rusia lo vimos en el Moving Movement Strategy Forum y también deseamos incrementar esto esto con los resultados que tenemos hoy para presentarlo en los colegios y crear embajadores wiki dentro de los colegios. Entonces las posibilidades son muy grandes considerando que el programa de Wikipedia Educación es uno de los que trae más editores. A la Wikipedia como tal y estamos contentísimos y emocionados acerca de lo que nos depara el 2023 respecto a Wikipedia en el aula. Queremos igual decirles a todos que en la implementación de sus proyectos van a encontrar muchas sorpresas. Nosotros descubrimos que los profesores, aún sin contarnos, ya habían implementado los proyectos que habían desarrollado en el programa piloto y pues luego trabajamos para apoyar estas implementaciones con material para el aula. Eh, queremos agradecerles por su atención, pero también agradecer a la comunidad regional que siempre nos dio apoyo con sus experiencias, al equipo de la fundación, eh, a Mercedes particularmente, también a Melissa, todo el equipo de educación que también nos dio mucho soporte y que nos dio también el chance de trabajar en nuestro idioma. Eh, realmente fue como un punto de inflexión el poder coordinar en español muchas cosas y también sí. seguro lo va a hacer para la comunidad quechua, aymara y guaraní cuando tengamos muchos más espacios para construir en el movimiento. Así que con esto hemos concluido lo que queríamos compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta